Hola y bienvenido al taller Premium Más matemáticas sin sufrir. Pay Innovation presenta tema: estadística. Soy el maestro Luis Granados. Iniciamos. Bienvenido. El tema de hoy vamos a ver la introducción. ¿Matemáticas es tu dolor de cabeza? ¿Necesitas aprobar matemática? ¿Te cuesta trabajo aprender matemática? ¿Te urge aprender matemática a nivel bachillerato? Tenemos el taller Más, taller Premium. Ofrecemos una solución a este problema con este taller. El día de hoy veremos el tema de estadística. Vive la experiencia de aprendizaje. Soy el maestro Luis Granados. Iniciamos. Anteriormente hemos visto aritmética, álgebra, geometría y el día de hoy nos toca el tema de estadística posteriormente veremos conjuntos y geometría analítica así que quédate con nosotros el día de hoy iniciamos estadística y los temas son o subtemas son media, moda, mediana diagrama de pastel y diagrama de barras esos son los temas que vamos a ver en mi oferta educativa y mi promesa educativa continuamos este curso cuenta con nuevos videos, nuevos ejercicios, con problemario, con formulario, mapas mentales, apuntes y una aula virtual. Nuestra aula virtual es Scoli. High Innovation con Scoli. Soy el maestro Luis Granados. Tengo un máster en Big Data y Business Intelligence. Tengo un máster en Comercio Internacional. Tengo un máster en Administración y Dirección de Empresas. Tengo una especialidad en Coaching. Soy licenciado en economía y tengo 28 años de experiencia dando clases.